Adelante, Fulvio. Ha habido un, un corte de energía eléctrica. Sí, sí. sí. Mira, amado, eh, no sé si en tan poco minutos que quedan se puede tratar un tema. Eh, pero podemos hablar que República Dominicana es un país extraordinario con condiciones geográficas excepcionales. Y por eso usted tiene clima que le permiten, y, y suelo y terreno, ¿verdad? Que le permiten hacer eh, grandes proezas en materia de la agricultura. Eh, tenemos ese clima de Constanza, de Valle Nuevo, Arabacoa, Ocoa. Y aquí mismo, cercano a San Francisco de Macorís, en la Loma de Naranjo Dulce, que nos permite cultivar al, al, algunos alimentos que no son propios de una isla cualquiera. Es una isla excepcional. Tenemos como si tuviéramos eh, los climas del continente. Pero tenemos uno de los suelos más fértiles también. Y esto nos da a nosotros la holgura de tirar una semilla y ahí nace y ya produce frutos fácilmente. Eh, con algunas excepciones ya cuando se tiene monocultivo, que se tiene grandes extensiones, una agricultura intensiva, que usted tiene que hacer eh, eh, técnicas agrícolas diferentes. Pero es fácil de cultivar alimentos. Y voy al tema de la seguridad alimentaria que está dada de la ración aliment alimento que se pone en la mesa para que los dominicanos puedan suplir sus necesidades de, de ingesta de proteínas, vitaminas, que le permita pues, tener un buen desarrollo, tanto físico como también intelectual. Y esa seguridad alimentaria con este problema del COVID se ve en graves peligros en estos momentos. Por ejemplo, si nosotros descuidamos a nuestros productores esa cadena continua de corte y siembra, de corte y siembra, o en el caso avícola, de posición de sembrar los pollitos, ponerlos a reproducir, crecer, desarrollarse, volver otra vez ese mismo ciclo. También con el caso de los lácteos, la producción de leche. Actualmente, los productores de pollos de moca tienen 20 millones de libras de pollo refrigeradas. El gobierno no ha tomado medida todavía en este sentido. Y así tenemos los productores de vegetales y así tenemos los productores de invernaderos que producen otros vegetales que se dedicaban a exportación. El gobierno no ha hecho una comisión especial de seguimiento a nuestros productores para que sus productos puedan ser colocados en la cadena de comercialización. Porque con esta pandemia, con esta problemática, se ha roto la cadena de comercialización, que es una problemática también la cadena crediticia, que es otra problemática, y también la cadena de insumos agrícolas, que es otra problemática. Pulvio, Ajá. es lo mismo que reclamó en nuestro amigo eh, Darío Leaga. Viene contenido en lo mismo, en algo más global. Se debe de hacer una comisión especializada para dar seguimiento a toda la producción nacional de tal manera que nuestros productores no sean afectados y que este caso que afecte a los productores después vaya en una disminución drástica de ofertas alimentarias al pueblo dominicano. Porque también tenemos el problema de entonces tener que importar bajo estas condiciones grandes cantidades de alimentos cosa que agudiza entonces. ...las condiciones que estamos pasando hoy en día. ¿Alguna pregunta que me iba a decir? Sí, quiero preguntar, entonces... Eh, ...pero tú te refieres a todos los productores... ...en sentido general. Sí, en sentido general hay que darle una protección especial... ...para que la seguridad alimentaria no se vea... Eh, ...en riesgo eh, bajo esta pandemia. Esa comisión tiene que encargarse... ...de que los productores de pollo su cadena de comercialización sea apoyada en caso de romperse por eh, la parte del Estado y que puedan ubicarse en los programas que tiene el Estado. Lo mismo los productores de leche, lo mismo los productores de, de huevos, lo mismo los productores de vegetales, en fin, todo lo en el, el engranaje que entra lo que es aportarle a la ciudadanía la seguridad. Actualmente no se ha hecho. Y es de mucho riesgo no hacerse a tiempo porque esto va a traer entonces graves consecuencias en lo inmediato, pronto a lo que es la seguridad alimentaria del pueblo dominicano por otra parte ya para llegar casi al final de mi tema Fuerzas Vivas que es una institución sin fines de lucro que se creó por lo que es la pandemia del COVID-19 está integrada por un grupo de personas políticas, diferentes partidos, diferentes religiones. Y, comerciantes. Eh, comerciantes. Había solicitado una ayuda a Luis Abinader. Y casualmente eh, se hizo el depósito en el día de antes de ayer en la tarde. Se hizo el depósito de 200 mil pesos para colaborar con esa entidad, con esa institución sin fines de lucro que está haciendo un buen trabajo. Hay mucha gente buena ahí que dedica todo su tiempo a preparar los alimentos, otros a distribuirlos y son muchos los productores franco-macorizanos que se, que se han integrado y han aportado yuca, arroz, batata, diferentes grupos agrícolas, y para todo ello y todo el esfuerzo que ha hecho Fuerzas Vivas, eh, le doy mi gratitud. Y aquellas personas que reciben, empezando por aquellas que pueden recibir un plato de comedor económico, de comida cocida, por poner un ejemplo, que he visto algunos desdeñar, que he visto algunos hablar mal, que esa comida, que esto, que el otro, porque parece que quieren filetes... Muy racionales. Eh, a ver que Angus, la mejor Así plaza, es. ¿verdad? Eh, sí. Entonces, eh, eh, se, se dedican esa. a eso a desdeñar. Oiga, ahí hay es que no hay es que entrar